Sería una necesidad eh, plantearse ese proceso de reforma y podría pasar la ley inclusive, pero cuando lleguemos a la asamblea, que está cerquitica de nosotros aquí, ahí no dan los números y para que den los números entonces tienen que comprar a medio congreso y pasa a ser una reforma ilegítima, óigase bien, una reforma ilegítima que ese pueblo que está ahí, ese pueblo rebelde, dominicano, que ha demostrado la historia que no acepta ese tipo de barbarie pues el pueblo se va a rebelar y no va a aceptar ese tipo de cosas y yo no sé para qué entonces poner este país en vilo poner este país en, en estado de dificultad si no hay necesidad alguna, yo no he hecho un pleito que se pierda ganando ese es un pleito que se pierde ganando porque la sociedad no está cónsoda con, con ese postulado Yoan Paulino desde el Congreso Nacional en torno a la posibilidad de la modificación a la Constitución de la República para una posible reelección del presidente Danilo Medina. Los ánimos han estado caldeados y nosotros hemos estado dando seguimiento a esta situación. Gracias a Yoan Paulino y gracias a ustedes a las seis de la tarde los detalles. Completa la historia en NTN, su noticiero Telenor.